Sobre si se ha rebasado la línea de la legalidad, deberá pronunciarse la justicia y debemos dejarles hacer su trabajo. El nuestro señaló las responsabilidades políticas de un modelo de gestión que ha primado los intereses de un 1% a costa de los del 99, generando pobreza y desigualdad. El equipo de gobierno tiene que responder con su responsabilidad política y también su socio de gobierno, Luis Salvador, del Grupo Ciudadanos, que los ha mantenido en el poder.